Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Néstor Cruzado Bill, soy médico más conocido en esta empresa como el médico Teoma y hoy te vengo a presentar un producto muy importante que se llama colágeno Premium pero ¿es derivado del colágeno, ¿qué cosa es el colágeno? el colágeno es una proteína muy importante en nuestro ser humano que se encuentra en todos nuestros órganos y que definitivamente pues la dejamos de producir a partir de cierta edad 45, 50 años dejamos de producir el colágeno esta proteína nos permite tener muchas mejoras en los diferentes tejidos y en diferentes órganos. Por eso es que las personas a partir de esa edad deberían comenzar a usar el colágeno. Nosotros tenemos un colágeno muy importante y que tiene una característica fundamental. Es un colágeno hidrolizado. ¿Y por qué tiene que ser hidrolizado? El hecho mismo de que se disuelva más fácilmente en agua, va a permitir que atraviese mejor las paredes intestinales y este producto al llegar a los diferentes órganos pues te va a ayudar a corregir muchos problemas, principalmente va a evitar ¿no? la aparición de arrugas en tu eh, cara, en tu cuerpo, etc. Va a evitar esa flacidez de la piel, la pérdida de cabello y además una serie de problemas como esas limitaciones que hay en muchas personas en los articulaciones y es ideal para personas que quieran pues combatir de cierta manera todas estas situaciones que se presentan con el transcurrir de los años con el transcurrir del tiempo ¿no? puedes usarlo una cucharada mezclada en un vaso con agua aproximadamente 250 mililitros y lo puedes tomar dos veces al día puedes tomarlo en la mañana, puedes tomarlo en la noche y con eso se van a corregir muchos problemas interesante, tiene un sabor rico a mora y está también endulzado con estevia